Entonces, claro, nosotros hablábamos con muchas marcas europeas y algunas marcas americanas, sobre todo españolas o europeas, que nos decían, quiero, pero no sé cómo. ¿no? Entonces, buscamos un modelo para ayudarles. Entonces, lo que hacemos es ofrecerles un servicio que se llama Import of que que básicamente es, Hubo a, a, a, hace como de distribuidor de tu producto en, en México y tú único que te tienes que dedicar es a a vender y a hacer tus campañas, a crear tu e-commerce, eh, adaptarlo a, a los precios, etcétera, y nosotros hacemos la importación del producto de España a México, lo etiquetamos para que cumpla la normativa de México, y hacemos la importación. ¿Okay? Uh, de esta manera puedes empezar a vender en México sin tener una entidad. Bienvenida, bienvenido, Corti al habla. Y hoy tengo conmigo a Ignacio Vegas, cofundador y CTO de Cupo, con dos B, es importante. Una plataforma de fulfillment para e-commerce que ambiciona ser la más grande de Latinoamérica y que están en ello ¿eh? porque están conquistando países a toda caña y que bueno que además de hacer fulfillment pues están ayudando a marcas de Estados Unidos y Europa a, a colocar sus productos en, pues en Colombia, en México, en Brasil y en breve seguramente en más sitios. Hasta la fecha han levantado casi 8 millones de dólares y también han comprado ya un competidor para abrir mercado en Brasil. O sea que es que vamos, que creo que tienen menos de dos añitos de vida prácticamente y ya están comprando y ambicionando absolutamente todo. Bien, Bienvenido, Ignacy. Muchas gracias, Corte. Un, un gusto estar aquí. Nada, como te decía, yo sigo desde hace tiempo, eh, cada vez con más inquieto, porque claro, te, te veo en Twitter mucho eh, cuando pones cosillas, y claro, y, y cada cosa que pones me, me genera curiosidad tanto por vuestro modelo como por el cómo está creciendo el e-commerce en, en Latinoamérica uh -huh. y bueno, y vuestro enfoque de, de fulfillment. Entonces, ya directamente nos metemos un poco en faena. Cuéntanos un poquito cuándo se os ocurre montar Cubo. O sea, ¿cómo llegáis ahí? Porque tú sé que eres técnico, vienes del mundo de, claro. la, de la tecnología y de repente hay un día que, que llegáis a, a pensar en Cubo. Bueno, la verdad, yo, yo no venía del mundo del e-commerce y tampoco del mundo de la logística. Entonces, también fue como algo muy nuevo. Eh, entonces, yo antes de Cubo estuve trabajando siete años en Estados Unidos. Era programador en una startup que se llamaba Feedback Group y hacíamos un SaaS, un SaaS Enterprise para... Eh, el mundo del market research, era todo digital, nada de e-commerce, nada físico. Y bueno, eh, siempre había sido enamorado de Latinoamérica. Eh, mi mujer es mexicana y pasábamos mucho tiempo en México. También tengo varios amigos españoles viviendo en Colombia. Y había estado siempre un poco conectado con el ecosistema de ahí pero siempre viéndolo un poco desde, desde, desde fuera. ¿no? Y durante la pandemia, eso que todos tuvimos mucho tiempo libre para pensar, para tuvimos nuestras crisis existenciales y ahí también yo tuve las mías. Y pensé, bueno, después de siete años en Estados Unidos, creo que lo próximo que quiero hacer es montar algo yo y, y me gustaría hacerlo en Latinoamérica, ¿no? Porque eh, justo en ese momento empezaba a haber mucha inversión de dentro del capital americano en Estados Unidos, que eso empezaba a crear ese ciclo virtuoso mágico, ¿no? De hay dinero, viene talento, se crean mejores empresas, luego se crean más, se venden algunas, se venden otras. Y un poco estaba empezando a crearse la chispa en el ecosistema. Y yo siempre me había dado cuenta que en Latinoamérica estaba todo por hacer, ¿no? O sea, hay muchas industrias en Latinoamérica, una de ellas fue el, el, la logística, eh, que estaban cero digitalizadas, que todavía funcionaban con papel o muchas todavía funcionaban por Excel y con WhatsApp. Y hay muchos verticales así, ¿no? Pero, claro, o sea, no, yo no conocía a nadie, tampoco sabía qué hacer, y bueno, hice como... A, a, a, a, a, a, a, empecé a hablar con diferentes eh, personas del mundillo de allí, y ahí sí fue como conocí a Brian, que es mi cofundador y, y CEO. Entonces, Brian es también es, él, él venía, es americano, pero él hizo el cambio de Estados Unidos también a Latinoamérica. Y bueno, fui a hablar con él un poco, oye, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, me, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me presenta? ver si hay alguien que esté montando algo interesante que necesita un CTO, etcétera? Fue ¿no? cuando me dijo, pues yo, y, o sea, él venía de, de vender su antigua compañía, que era Licit que era simplemente un last mile eh, de camiones, es decir, de mercancías un poco más grandes, pero dentro de la ciudad, ¿no? O sea, porque... Bueno, no me quiero salir, pero algo muy interesante que, es, es, que vale la pena mencionar ahora, en Latinoamérica la gente vive en las ciudades. O sea, el 80% de la población en Latinoamérica vive en las grandes ciudades. Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, eh, Buenos Aires, eh, Santiago de Chile, etcétera. ¿okay? Y el volumen del e-commerce o el mucho volumen de logístico pasa en las ciudades. ¿no? Entonces, eh, él dijo, oye, eh, yo que vengo a hacer el delivery veo que un problema que tienen muchas compañías logísticas es que tienen que traer el inventario, los fulfillments, los tres PLs, están fuera de la ciudad y lo tienen que traer dentro de la ciudad y que el 80, hasta el 60, 80% de su volumen eh, viene de fuera de la ciudad, dentro de la ciudad. ¿no? Entonces, lo que eh, lo hayan tenido como idea es, nosotros lo que estamos viendo es que eh, si con COVID están quedando muchos espacios vacíos en latinoamérica dentro de las ciudades podríamos aprovechar esos espacios para crear centros de fulfillment tener el inventario dentro de la ciudad y poder hacer las entregas más rápido pero sobre todo más baratas, ¿no? porque al final en logística el coste es importante no porque para un e-commerce los costos logísticos afectan directamente a su margen por lo tanto se si puede bajar sus costes para incrementar su margen es algo muy interesante no eh, y nada el Justo también estaba trabajando con Joshu, que es nuestro otro cofundador, que él venía de hacer exactamente lo mismo, hacer fulfillment para e-commerce, pero fuera de la ciudad y sin tecnología, ¿no? Entonces, Brian venía con la experiencia como ha de otras compañías en Latinoamérica, habiendo levantado capital, conociendo la industria del Last Mile. yo venía de conocer la industria del fulfillment, pero necesitaban un socio técnico y así es como, como me uní a ellos. Primero, claro, no nos conocíamos, así que primero empezamos a trabajando como yo colaborador de ellos, a ver si nos... Llevábamos bien, si nos gustaba trabajar juntos, a mí también si, si realmente me gustaba el proyecto, porque yo ahora, ahora me apasiona el e-commerce, ¿no? me apasiona la logística, pero cuando entré pues venía sin nada y bueno, ellos dos me hicieron el máster y, y me enganchó y aquí estoy. ¿no? Entonces, en, en marzo del año pasado eh, fue cuando me mudé de, de Nueva York a Ciudad de México y montamos aquí en, en Ciudad de México el primer centro de fulfillment de Cuba. Y un poco esa no? es la historia. Es un pedazo de cambio de estar, de estar echando sí. líneas de código a abrir almacenes en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, Cada vez es lo más eh, satisfactorio porque al final, o sea, me, me gusta la parte técnica y sigo trabajando. Al final, Cubo es, es, tiene una parte física, pero tiene una, una parte tecnológica muy fuerte, ¿no? Y tenemos un equipo de producto con sus ingenieros, diseñadores, como cualquier empresa de producto, pero es muy satisfactorio poder ir y ver físicamente lo que has construido, ¿no? Porque yo mis, en, en mis anteriores trabajos. Eh, construía algo y luego los, los clientes lo utilizaban en su casa y yo no veía cómo realmente eso estaba cambiando sus vidas de una forma tan directa, ¿no? O cómo estaba cambiando para bien su compañía o su productividad, etcétera. Y aquí poder ir a ver al almacén y poder testear las cosas ahí in situ y estas cosas, pues es de verdad muy satisfactorio. Es lo que más me gusta. Claro. Ah. Y por, por, por eh, profundizar... ¿Qué es el fulfillment? Porque, claro, bueno, al final es una parte concreta de, de, del proceso logístico que no todo el mundo tiene claro dónde empieza y, y dónde acaba, ¿no? Porque estáis como un poco entre medias de, de, del proceso. Claro. A ver, a mí me gusta explicarlo como que es todo lo que pasa desde que tú das clic a finalizar compra hasta que el pedido llega a tu casa, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros eh, nos conectamos con todas las plataformas eh, de e-commerce, Shopify, WooCommerce... Eh, PrestaShop, eh, Amazon, Mercado Libre también, etcétera. Y cada vez que uno de nuestros clientes vende algo online llega nuestro pedido a nuestros sistemas y nosotros tenemos centros de fulfillment, llámale bodegas, almacenes en las ciudades, donde tenemos el inventario almacenado y cuando llegan pedidos los preparamos, los enviamos y los entregamos. Entonces puede parecer fácil, pero claro, tú tienes una bodega con 500.000 referencias de muchos clientes, ¿no? Entonces tienes que tenerlo todo muy bien organizado. Eh, es como si, como si fuera un supermercado, ¿no? Con, con diferentes pasillos, diferentes racks, sabes dónde está cada cosa y tienes varios procesos. Uno es el de picking, que es el de decir, oye, este el, el, el, esto se hace todo con tecnología, con el, el, los operadores tienen una aplicación y no tienen que pensar mucho, ¿no? Y la aplicación les dice dónde ir, qué piquear, cómo empacar, etcétera Pero básicamente es, primero piqueas, que ¿Sí? es, te haces un recorrido por el almacén agarrando productos. Uh, una vez tienes agarrado los productos, los empacas. Eh, y eso es otro proceso que hace otra persona, que es agarrar los productos que han sido picados, ponerlos en una caja, cerrar la caja, e imprimir la guía, que la guía es la etiqueta que va a usar la transportadora para entregar tu paquete a tu casa, ¿no? Y luego viene el último paso, que es el despacho y la entrega, que es que viene una transportadora a nuestro almacén recolecta todas las cajas y se las lleva para entregarlas, ¿no? Entonces, esta parte de la entrega nosotros no la hacemos, lo que... Hay ya muchas empresas de Last Mile, sobre todo en Latinoamérica, y muchas especializadas en delivery urbano, también delivery nacional, es decir, no urbano. Y lo que hacemos nosotros es tecnológicamente nos integramos con ellas. Eh, nuestro software, dependiendo del pedido, dependiendo del destino del pedido, elige la mejor paquetería para cada uno de los pedidos. Y básicamente, pues, eh, al final, de, durante el día van llegando las paqueterías, las transportadoras a recoger cajas y entregarlas, ¿no? Um, entonces, Muy básicamente bueno. nosotros hacemos la parte, hacemos todo menos la última, última milla, pero sí que tenemos algo a, de a hacer ahí, que es que nosotros decidimos qué paquetería es la que va a entregar cada paquete. Eso es interesante ah. porque te ahorras muchos costes, ¿no? Porque nosotros tenemos, y gracias a que tenemos muchos datos recolectados, podemos saber, oye, para entregar a Michoacán, que es un estado en, Ci en México, eh, es mejor esta paquetería porque te viene mejor en precio y te viene mejor en coste. O hay clientes, perdón, en precio o en velocidad. Pero hay clientes que dicen, sabes que a mí me importa poco en la velocidad, yo quiero optimizar siempre por coste. Bueno, pues siempre te voy a buscar la más barata. O yo quiero, me da igual el coste, y quiero utilizar por velocidad. Pues nuestro algoritmo te va a buscar siempre la más rápida, ¿no? Y eso lo hace la, el software automáticamente, ¿no? Porque cuando tú vendes 3.000 pedidos al día, no puedes tener una persona ahí haciendo análisis de qué paquetería vas a utilizar para cada pedido. Quieres que todo pase automático, ¿no? Entonces claro. nosotros... Tenemos, es e-commerce, todo tiene que pasar rápido. Entonces, nuestra, nuestra SLA es que todo lo que llega antes de las 5 de la tarde, todo lo que se vende antes de las 5 de la tarde, tiene que salir ese mismo día. ¿no? Y todas las compras de después de las 5 de la tarde pueden salir hasta las 12 del día siguiente. Entonces, todo tiene que pasar rápido y tiene que estar muy automatizado. Y ahí la tecnología pues, juega, juega claro. un rol importante. ¿no? Y como te decía, pues en Latinoamérica normalmente las compañías de logística trabajaban sin tecnología, todo un poco, bastante manual. Claro, o sea, y es un, un, un game changer el, el, el planteamiento, ¿no? Dices, la, la tecnología te da una diferenciación, entiendo que también es una, sí, sí, sí. una diferenciación y una barrera de entrada a futuro, ¿no? Porque al final, si un operador tradicional quiere hacer lo mismo que vosotros, ya tiene que construir esa capa tecnológica que le, que le va a costar, o sea, a lo mejor la parte logística la tiene claro, pero la tecnológica, ¿no? Y también entiendo que al, a, quizás al, al cliente, y, y corrígeme si no estoy eh, bien centrado, eh, le solucionáis más parte del problema, ¿no? Porque delega todo, toda esta claro. parte en vosotros. Claro, al final ellos, el cliente tiene una especie de... Es como un SaaS, ¿no? Tiene una, una plataforma donde tiene una ventanita a nuestro almacén donde puede ver en tiempo real los estados de los inventarios, planeamiento de inventario, de cuánto inventario me queda, cuánto más inventario te tengo que mandar. Eh, puede seleccionar, crear reglas de negocio para seleccionar la mejor transportadora. También puede crear reglas de negocio para personalización. Una, una algo muy común, creo, creo que en tu podcast lo has hablado alguna vez, es la personalización en el direct consumer, ¿no? Es decir que... No es lo mismo, la diferencia que hay entre Amazon y Mercado Libre o un direct-to-consumer, es que el direct-to-consumer te puede personalizar, ¿no? Que el branding, la caja, abres, hay un flyer, hay una muestra de otro producto, eso en Amazon y Mercado Libre nunca te lo van a hacer, ¿no? Y nosotros te lo hacemos. Entonces, a través de la plataforma puedes crear diferentes reglas de decir, oye, mira, cuando se venda este producto, añádame a la caja esta muestra. Cuando se venda este otro producto, añádame a esta otra muestra. O cuando se venda este producto, utiliza esta caja. Cuando se venda este otro producto, utiliza esta otra caja, ¿no? Y tú puedes crear esa personalización y lo configuras con dos o tres clics, ¿no? Eh, entonces, esa es básicamente el, eh, un poco la visión de producto. Es, oye, queremos que nuestros clientes se dediquen a crear el mejor producto posible y a vender y nosotros nos, nos encargamos de hacer toda la logística y que, obviamente, tú tengas control sobre esa logística, pero que lo puedas automatizar todo a través de una plataforma y, y que sea fácil, ¿no? Qué un guay. Eh, eh, tiene un punto de digitalización de la experiencia de última media, sí. ¿no? Al final, eh, eh, claro, yo siempre he dicho que en e-commerce, cuando, cuando tú recibes el paquete es el primer contacto físico que tienes y muchas veces, lo, lo pues bueno, se impacta, ¿no? Es una experiencia online genial, claro. pero te llega el paquete y está descuidado, entonces dices, bueno, pues malo, ¿no? Cuando, cuando ya llega lo que he pagado. Entonces, Total. a mí me parece súper interesante el, el poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El personalizar, oye, pues eh, los, los pedidos con, con información que quiera ir, con más o menos cuidado. Eh, me entró una duda, entiendo que, claro, tenéis ya almacenes logísticos en, en varios sitios. Si yo soy una marca y quiero eh, vender con vosotros, ¿tengo que decidir cuánta mercancía va a cada, a, a cada almacén? ¿Lo hacéis vosotros? O sea, ¿cómo va ese proceso? Bueno, es, es, es un, es un, eso es un problema, ¿no? Y es, es la razón por la que ahora hemos decidido solo tener un almacén por país. Entonces, nuestra idea inicial cuando empezamos Cubo era tener muchos almacenes pequeños por las ciudades. Y ahora estamos un poco pivotando hacia tener almacenes más grandes, pero siguiendo cerca de la ciudad. ¿Por qué? Por habitar esto, ¿no? Para tenerlo todo concentrado es mucho más efectivo. Entonces, como lo tenemos ahora planeado, es solamente un almacén grande en la ciudad, pero solo uno por ciudad. ¿no? Cuando ya no quepamos más ahí, eh, entonces sí tendremos ese problema, ¿no? Entonces, nuestra idea es encargarnos eso nosotros, pero todavía no lo hacemos, ¿no? Para que tú no. O que. Es decir, tú crees un recibo, tú me digas, oye, yo te necesito, la, mi, mi plataforma te va a decir, yo te recomiendo que tú me mandes mil piezas porque en base a la, al, al planeamiento de inventario que te hacemos creemos que es lo que necesitas. Pero bueno, tú quizás me quieres mandar mil quinientas porque vas a hacer un flash save. Sí. Tú, me, tú me dices que me quieres mandar mil quinientas y yo ya te diré a dónde me las tienes que mandar. Un poco Esa es la, esa es la, esa es la visión. Pero es decir, por ahora queremos eh, evitar eso al máximo. no. Es decir, queremos hacerlo muy bien. Solamente con un almacén en cada ciudad, y cuando ese almacén esté al límite, ya vemos cuál es el siguiente paso. Claro, bueno, también un poco lo que decías, ¿no? Las ciudades en Latinoamérica donde operéis son ciudades gigantes, son casi como sí. países, casi como España, ¿no? Me refiero 25, que a nivel de magnitud. Aquí somos, en Ciudad de México somos 25 millones de personas, claro. ¿no? Entonces, este, eh, es que claro, eso es más que Andalucía, creo, ¿no? Sí. Bueno, es, es la mitad de España, más o menos. Yo sí, sí, estamos sí. sobre bueno, 50. La mitad de España, claro, claro. claro. Eh, es como Andalucía y Cataluña juntas, ¿no? Pero o en Estados Unidos, el estado de Texas son 29. O sea, claro. Todo el estado de Texas, ¿no? Para que tengas una idea. Entonces, solo una ciudad es eso. Eh, entonces, lo único que sí que, que hemos hecho para intentar no llenar el almacén, solo trabajamos con marcas, por ahora, que no sean más grandes que una caja de zapatos. O sea, una, ah. Algo, bueno, no se me ve la mano, pero no más de un metro cuadrado de espacio, ¿no? claro. Y con eso hemos, sido muy, muy, hemos optimizado mucho el espacio. Y la verdad es que la mayoría de categorías de e-commerce, directo to consumer, no suelen pasar esos límites. Así mm. que no, no ha sido un problema. Vale, sí. perfecto. Eh, y trabajáis, empezasteis trabajando con, con, con marcas locales, ¿verdad? O sea, me refiero pues en México, con marcas de México y demás. Yeah. Pero ahora creo que trabajáis tanto con locales como con marcas europeas y, y de Estados Unidos. Cuéntanos un poco las dos modalidades y, y cómo cambia un poco el, el servicio en, en ambos casos. Yeah. Bueno, sí, es decir, al final el, el, las marcas locales lo que nos dimos cuenta es que depende del país, ¿no? Por ejemplo, México el e-commerce empieza a madurar, en Brasil también y en Colombia lo vemos todavía un poco inmaduro, ¿no? Entonces, en cada país hay diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de states, ¿no? Pero pues, las marcas clásicas locales pueden ser o poor players, marcas que nacieron 100% del online, que son cuatro personas en un garaje y venden miles de pedidos. Y luego también tenemos muchas marcas. Internacionales que trabajamos con el distribuidor mexicano, ¿no? Eh, son, por ejemplo, trabajamos con Xiaomi los, los, teléfonos, los, los teléfonos móviles y trabajamos, tra tenemos un contrato con el, el distribuidor exclusivo de Xiaomi en México, ¿no? Um, entonces, normalmente son estos dos tipos de clientes, ¿no? El poor player o la marca retail que hace e-commerce en México. ¿no? Pero lo que es interesante, también trabajamos con mucho poor player europeo, americano, o sea, marcas full e-commerce en Europa o en Estados Unidos que vienen a México. Entonces, a esos, nuestro primer cliente fue plátano Melón, de hecho, que es un cliente español y tenemos un, un, un post publicado en nuestro blog con su caso de éxito. Um, a ellos, básicamente, muchas veces este tipo de marcas les interesa mucho el mercado latino porque ya vienen con el producto probado en España, tienen las audiencias muy bien segmentadas, saben cómo hacerlo. Lo que les duele es no sé cómo hacerlo y me tarda mucho a nivel legislativo, ¿no? Porque en México te puede tardar hasta seis ocho meses crear una una empresa, o sea, no, no crear la empresa, pero crear la empresa, tener la cuenta del banco, tener tu tax ID y todo eso te puede tardar hasta ocho meses. Entonces, claro, nosotros hablábamos con muchas marcas europeas y algunas marcas americanas, sobre todo españolas, las europeas, que nos decían quiero, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, buscamos un modelo para ayudarles. Entonces, lo que hacemos es ofrecerles un servicio que se llama Import or que es, básicamente es, Cubo hace como de distribuidor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 ve que le va bien, ve que las Unit Economics son buenas, que está contento, ya empieza él normalmente luego a hacer los trámites para crear su propia empresa y que Cubo deje de hacer el Import of Record. O sea, al final nosotros tampoco queremos ser una importadora, sino es un servicio que ofrecemos para agilizar el, agilizar el salto al charco ¿no? de una compañía americana o europea a México. Um, y eso, pues sí, nuestro, el, nuestro primer cliente fue Plátano Melón, que ellos no hicieron Import of Record, pero ellos, con ellos sufrimos el, el dolor de seis meses de espera. Y aprendimos mucho para luego nosotros hacerlos con otros clientes y recortarles ese tiempo de seis meses a dos meses. ¿okay? Claro. Um, entonces, lo hacemos mucho esto, el import of record con marcas americanas, por, por proximidad, porque nos mandan la mercancía por camión, cruzando la frontera por carretera. Y lo hacemos con alguna marca europea, que es, en Europa tú puedes mandar eh, la mercancía por barco, que tarda bastante, puede tardar hasta un mes, o lo puedes mandar por avión, que te tarda una semana. Obviamente el avión es más caro, obvio. Entonces depende del tipo de producto que vengas, el margen que tengas, utilizas avión, utilizas barco. ¿no? O hay gente que directamente fabrica en China y de China lo manda a México pero también te puede tardar un mes y medio dos meses. ¿no? Claro. Pero bueno, si sabes que vas a vender ahí lo, lo que dices tú, ¿no? sí. lo, que, lo que tardas en recibirlo en Europa lo, tiene, lo tienes claro. en México directamente. Eh, me hacía gracia, en Twitter lo contabas, no que hay alguna marca americana que se ha dado cuenta que, que claro, los costes de captación eh. en, en México son mucho más bajos. no Por lo tanto, al final, a lo mejor te puede salir más rentable vender en México que vender en Estados Unidos. Sí, lo que vemos es clientes, o sea, hemos crecido mucho este año en el import of record de, de Estados uh -huh. Unidos a México porque nos dicen los clientes americanos que ya han, ven que han tocado un poco techo. Uh -huh. O sea, que el CAC que están pagando ya en México, en Estados Unidos, perdón, ya es muy caro y ya no pueden, ya no hay más donde sacar. Y en México vienen, venden al consumidor al mismo precio que en Estados Unidos uh -huh. y un CAC la mitad de barato, ¿no? Entonces, claro, es como, wow, eh, Estoy volviendo a crecer y algunos para eso es como muy importante. ¿no? Eh, los clientes europeos, de hecho, eh, ahí lo que vemos es que son los que los que más rápido crecen. Por, creo que quizás porque por un tema del lenguaje, creo que lo que vemos que los, nuestros clientes españoles son los que mejor llegan a México y desde el primer día uno empiezan a vender muy fuerte porque no sé si es por un tema más cultural o por el, el, el idioma o, lo, o porque ...ya tienen todos los materiales mucho mejor preparados en español, etcétera... ...contenidos, este tipo de cosas... ...y, y lo que nos demos cuenta, por ejemplo, con melón ...ellos nos contaban que en México en dos meses llegaron a los mismos niveles... ...que en España les tardaron en, en casi dos años, ¿no? y, bueno. y también es porque el, el mercado en México es muy grande... ...pero también porque ya sabían lo que venían a hacer, ¿no? La empresa, ellos son mucho más maduros como, como compañía... Y, ...y sabían lo que hacían, ¿no? Entonces, para nosotros, como el mercado local que, que tampoco suena a un desprecio pero es decir sí es verdad que para nosotros muchas veces nuestros mejores clientes son mejores clientes que vienen de fuera porque saben lo que están haciendo porque ya vienen con el modelo probado en cambio las marcas por players locales eh, les cuesta más porque ellos van un poco atrasados no Entonces están están en donde estábamos en España hace 15 años algunos sí. no en algunas cosas entonces hay hay muchos casos de éxito pero no hay tantos como en Europa como en Estados Unidos y entonces eh, nos dimos cuenta de, wow, es que el tipo de cliente que yo quiero es el europeo o el americano, porque desde el primer día llega y ya vende mucho, entonces nosotros claro. somos un negocio nosotros ganamos dinero por cada pedido que mandamos entonces no somos un almacén como tal por eso le damos dentro de Fulfilmer, porque yo no quiero tener mucho inventario almacenado, yo lo que quiero es que haya mucha rotación ¿no? entonces para mm. mí un buen cliente es un cliente que venda mucho no uno que me almacene mucho um, mm. y entonces por eso es importante muy, muy interesante todo esto. Aparte, yo creo que la mayoría de los negocios españoles nos pasa que Incluso siendo B2B o, o, o e-commerce o lo que sea, siempre hay una parte del tráfico que tenemos en la web que viene de Latinoamérica. Claro. Decir, un 15, 20, un 30% yo con muchos e-commerce. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que tradicionalmente es un, un tráfico que desprecias en el sentido que dices, pues es un tráfico que, que no le puedo vender. Pero claro. bueno, si, si ya tienes millones de páginas vistas al mes y un porcentaje relevante es de México, pues dices, ostras, <ríe> ponerme a vender por, con cubo, pues es una, es una oportunidad, ¿no? es re Reaprovechar todo eso, sí. Mucho sentido. Claro, tenemos clientes que lo que hacen es, antes de hacer el e-Port of crean campañas ficticias en México para ver los costes de adquisición y ya luego lo hacen. O sea, que también probarlo es súper fácil. no o sea, claro. Yo le animaría a cualquiera a decir, oye, pues, pruébalo tú, créate unas campañas de España sin mandarnos producto, mira a ver cuáles son los costes de adquisición, las conversiones y vas a ver que, que vale la pena. Justo. Eh, Hablabas de, de los costes que tienen mucho sentido. Al final, un. un... En un logístico tradicional, y de hecho Amazon lo hace por ejemplo, eh, tú le envías producto y te cobra por almacenar ese producto por un lado y luego pues por el por enviar el En el, el packing. Al final tienes un, un, una serie de costes asociados y tienes que calcular muy bien dónde se te va el dinero. Entonces vuestro modelo al final es cobrar por pedido. no? O sea, explícanos sí. un poquito en detalle cómo funciona el, el modelo, sí. o sea, ¿cu cuánto pagan más o menos las marcas o, o cómo está tal y, y también... ¿Cómo valoráis los clientes que os entran? Porque entiendo que hay un trabajo de entender, ¿no? Cuando viene un cliente, no todos os van a encajar con, claro. con esta filosofía. Sí, nosotros cobramos por picking, packing y envío, ¿no? Entonces, el picking es, pues, si tú preparas una caja con cinco piezas, te, te, te saldría más caro que, una, que alguien que solo vende una pieza, ¿no? Um, entonces, escala también con tu negocio, ¿no? Porque por cada producto tú estás ganando dinero. Entonces, normalmente, nuestro picking puede costar entre... 70 céntimos y 2 euros dependiendo del número de piezas y también depende mucho del tamaño de producto porque no es lo mismo hacer picking de un cosmético así de chiquito que a, a agarrar una caja de, de zapatos o un patinete eléctrico ¿no? um, entonces depende mucho del, del, de tu tamaño de producto y de tu volumen también, cuanto más vendas hay economía de escala y más, barato, más mejores costos te podemos dar y luego el packing y el envío pues depende del destino, ¿no? por ejemplo la Ciudad de México te cuesta 65 pesos, que esos son unos entre 2 y 3 euros. Dos euros, sí. eh, Bueno, ahora que el euro ha caído un poco, pues quizás llega al 3, pero bueno, está por ahí. Y luego envíos a la República, es decir, envíos, porque nosotros también, es decir, no solo hacemos envíos locales, también enviamos a toda la República. Lo que pasa es que el gran volumen es local, por eso preferimos tener el inventario en local. Cuando digo locales en la ciudad. Eh, Enviar de Ciudad de México a Monterrey, que es otra ciudad, o, a, o al norte de México, te puede salir por 5 euros, el más caro. ¿no? Um, entonces, es en, ahí va entre 2 y 5, depende del destino. ¿no? Eh, es un poco, los precios son bastante similares, logísticos son bastante similares a Europa. En Colombia y en Brasil es un 40% más barato es porque el mercado es más inmaduro, la infraestructura es diferente, los envíos son más baratos. ¿no? Entonces, en Colombia y en Brasil, los envíos, el máximo que pagas son 3 euros. Eh, y el picking es un poquito más barato también bueno, por México es el, es el mercado más maduro donde hay más volumen también es más caro el coste logístico pero también la infraestructura logística es mejor claro. a nivel sí, de carreteras a nivel de carreteras etcétera es un país con buena infraestructura México eh, Colombia por ejemplo a nivel de infra... Colombia no sé si asocian, si alguien ha estado en Colombia lo sabrá es un país muy montañoso entonces, eh, las carreteras, a veces muchas están en mal estado y no hay túneles, que en España vivimos muy bien porque si cruzamos una montaña, cruzamos el túnel. Pero en, en Colombia muchas veces tú para ir de Bogotá a Medellín tienes que cruzar tres o cuatro montañas subiendo y bajando, literal. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, eso, eso hace que la infraestructura logística no sea tan buena y es una oportunidad para nosotros para subir el nivel ¿no? y decir, oye, pues antes en Colombia se entregaba en siete días, la gente compraba poco online por eso, venimos nosotros. Te entregamos el mismo día, pues, eso hace que suba el nivel de, y, y madure el ecosistema, ¿no? O sea, creemos que hacen falta compañías de infraestructura como nosotros para hacer madurar un ecosistema, ¿no? claro. pues, es pues, como lo vemos. Total. Por pues lo que dices tú es que, claro, si compro algo hasta dentro de siete días, pues aquí en ah. España estamos acostumbrados cuando lo compramos ya en AliExpress, ¿no? Es decir, cuando te compras una claro, tontería que viene en China, he ya, ya está. Eso, eso. eso es. Y, y ya te la compras y cuando llega ya te has olvidado que te la habías comprado y es como una sorpresa. Pero claro, claro el estándar en Europa, pues ya está eso, en uno o dos días prácticamente. Más allá de dos días te suena raro, ¿no? Es como... Total, total. Para. Y un poco lo que buscamos es eso, es eso nosotros, o sea, dar el da, estándar Amazon a las marcas directo consumer en toda Latinoamérica al final claro eh, y algún día habéis tenido no sé si habéis llegado ahí o, o puede ser que pasa algún día de, de tener que decirle que no a una, una marca porque eh, ah perdón no, no. sí eso es interesante o sea el, el, eso es a mí como ingeniero es lo que lo, mi, mi gran reto para los próximos años en Cuba no que ahora somos un servicio que tienes que pasar por un vendedor para que te cualifique ¿Por qué por el tamaño del producto y por el número de pedidos no porque pues si vendes un producto grande pero vendes mucho, no pasa nada, ¿no? Porque a nosotros lo que medimos mucho es un ratio que le llamamos orders by location, ¿no? Entonces, es es pedidos por, lo, por metro cuadrado, ¿no? Entonces, claro, si tú me ocupas muchos metros cuadrados, pero vendes mucho, no es un problema. Pero si me ocupas muchos metros cuadrados y vendes poco, ahora mismo es un problema. Entonces, ahí es, hay un proceso de cualificación. Entonces, ahí seguimos el modelo típico de SaaS de un SDR, un, o sea, alguien que cualifica y alguien que cierra, ¿no? Y es un proceso de ventas muy así, ¿no? Pero con tecnología, eh, nuestra idea es automatizarlos, o sea, sabemos que es posible, o sabemos que Amazon y Mercado Libre, tú puedes mandar eh, inventario a Amazon sin, sin una cualificación muy grande, ¿no? Entonces, es digitalizar ese proceso, lo vemos posible, pero bueno, ahora, en los primeros dos años, pues no sí. ha sido una prioridad. También creo, o sea, que, aunque creo mucho en la tecnología y en los productos, like, like, o sea, en las compañías eh, que, cre que crecen por el producto, no solo por el equipo de ventas, pero el tener un equipo de ventas nos ayuda a obtener mucha más información del mercado más rápido. Creas o no, hablar con clientes, grabar las llamadas, luego revisarlas, ver los trends, es mucho más fácil si hablas en persona que no rellenando formularios, la verdad. entonces también tiene esa parte buena, ¿no? De que en dos años hemos obtenido mucha más información del mercado porque hay un proceso de ventas con llamada. Pero es verdad que los ciclos de ventas se alargan un poco. Claro, pero bueno, al final lo que dices tú, se saca mucha info, porque incluso a veces el, el, en el detalle de alguien que, que, que te cuenta una anécdota casi de su claro. producto en el proceso, te das un, hay un, ostras, pues esto es eh, o, relevante que no, te no hablan lo de, del competir Te hablan del el fulfillment tradicional con, con el que trabajaban antes, todos los dolores que tenían, ¿no? Yeah. Eso es información súper valiosa, ¿no? Uh, yes, sí. Yes, yes. Hmm. Y en la parte de tecnología, pues lo que has dicho tú, ¿no? O sea, os conectáis con, con pues el Shopify o lo que sea, entiendo que eso está genial para incluso extraer todas las, todo, bueno, todos los productos que tiene, entender, de, de, de, entiendes el catálogo y demás, pero ¿cuáles son los grandes bloques de tecnología que desarrolláis? Porque entiendo que también a lo mejor para la parte del, del almacén, no sé si también habéis desarrollado tecnología, es decir, tú, tú, tú que lleva la parte tecnológica, ¿qué, ¿en qué, qué frentes andas metido? La part, lo más complicado es la parte integraciones porque al final integrarte con un third party, con un, un otro servicio, eh, a veces es más complicado porque no sabes qué esperar, ¿no? Porque el otro servicio puede tener problemas o porque no está bien documentado, porque etc. ¿no? Entonces, eso es lo más complicado y es clave en cubo estar integrado con la mayor parte de plataformas posible. Tanto plataformas de venta como los carriers también, como los, las transportadoras, ¿no? las paqueterías. Um, y luego la parte interesante es adaptarlo a cada país, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahora esto que te voy a decir te va a, te va a flipar bastante. En Colombia no utilizan códigos postales. Eh, en México sí, en Brasil sí. Entonces, ¿cómo haces la asignación de, cómo haces la asignación de pedidos? Sí. O sea, tienes que hacerlo por municipio. ¿Ves? El municipio, cuando compras online, viene escrito de cualquier manera. O sea, no sé... Eh, Madrid bueno, Madrid se escribe fácil, podría escribir MAD o Madrid o, o, te o te olvidas la última D o Barcelona BCN o yo que sé hay mil formas de escribir no y más en Latinoamérica que son nombres largos ¿no? eh, San Isidro o cosas así ¿no? entonces mayúsculas, minúsculas entonces ahí tuvimos que desarrollar un motor de detección de municipios y luego hacer los análisis de routing por municipio no por código postal, claro, trabajar Trabajar con números es más fácil que trabajar con texto, porque el texto tiene mil variaciones. ¿no? Eso fue interesante. Luego en Brasil, eh, que bueno, que eso las marcas que quieran lanzar en Brasil, que nos asusten porque nosotros se lo solucionamos, ¿no? Pero eh, en Brasil, cada vez que mandamos un paquete hay que generar una factura y la factura tiene que ir firmada por el gobierno. Es decir, en, en, es interesante porque en Latinoamérica muchas cosas vamos un poco atrasados a nivel de infraestructura, pero muchas otras vamos muy avanzados, ¿no? Eh, una de ellas es el tema, el tema de la facturación. Eh, allí en, en Brasil cuando tú generas una factura no es como en España que generas un PDF a nombre de y le dices lo que vas a cobrar, sino allí la generas, tienes que mandarla con una API al gobierno y el gobierno te la firma y cuando la firma ya la puedes enviar. Entonces todos los envíos de e-commerce tienen que tener una factura generada y nosotros eh, les ofrecemos ese servicio. ¿no? Esto también fue interesante porque hay... Cada tipo de producto se factura diferente. No se factura igual la cosmética que los libros, que otras cosas. Entonces, hubo que construir ahí como una especie de ERP, básicamente, de facturación para poder facturar eh, diferentes tipos de productos de diferentes formas. Eh, eso fue también muy interesante. O sea, al final, la tecnología es la misma para los tres países, pero sí que hay módulos que cambian un poco por país. Eso es, eso es, eso es redador Y luego la parte, nosotros no solo tenemos la tecnología que se conecta con las plataformas, con los carriers, también tenemos la tecnología que maneja nuestra bodega. Nuestro almacén. ¿no? Es decir, que el, el, toda la gente que trabaja en el almacén tiene un dispositivo móvil que le dice qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, tiene que escanear en tal sitio, agarrar tal producto, empacarlo, etc. Y eso es tecnología propia. Y es, esa es la parte, de, aunque parece complicado es la más sencilla porque nosotros mismos operamos los almacenes. ¿no? Eh, entonces, es uso interno y eso pues, hace que todo sea más fácil. Claro. Oye, me, me, el, la parte esta de las facturas de Brasil, eso os da para un producto algún día, o sea, es, es un ¿no? pain que no, supongo alzale, que tiene alzale, mucha alzale. gente. O sea, es, Podría ser un negocio aparte solamente de generar facturas. Sí, sí. Eso es. Lo de las direcciones postales es curioso porque yo tuve una época que estuve trabajando en la agencia tributaria, en la unidad de nuevas tecnologías, y teníamos ese problema. O sea, para, por ejemplo, para detectar... Eh, Tipos, eh, empresas que se emiten facturas unas a otras y mueven dinero para, para, para luego escurrir el tema de impuestos, lo que hacen muchos es que tienen la, la domicilio social en el mismo sitio, pero cuando lo inscriben, lo, lo que dices tú, le ponen faltas de ortografía, lo que sea, para, para que sean sitios distintos, aunque es el mismo sitio. Claro. ¿Qué pasa? Gracias. Que con. Cuando hacíamos normalización de direcciones postales, porque al final pues, lo, lo aplicas y demás, pues enco encontrabas estos, estos nidos ¿no? de, de gente que, que escurría al bulto. Ya, ya, ya. Entonces, mola porque es un problema que parece muy tonto, pero al final es, en muchos sectores aplica este tipo de cosas. ¿no? Pues, sí, correos, sí, sí. por ejemplo, ¿cómo normaliza una dirección que va a descrita en mil formas posibles? Totalmente. Sí, se le llama, bueno, esto se llama, a los ingenieros lo llamamos procesamiento de lenguaje natural. ¿no? Mm. O sea, el, el español es un lenguaje natural. Eh, entonces, el, que las máquinas entiendan el lenguaje natural. Eso es claro. interesante. No es tan claro. complicado, por eso. A ver, en nuestro caso no es tan complicado porque solo tenemos que detectar el municipio. Entonces, tenemos la lista de municipios correctos. El problema es cuando no sabes qué buscar en las direcciones, que eso ya es más complicado, ¿no? En las calles, porque hay mil calles infinitas, ¿no? Pero como solo son los municipios, los nombres de los barrios y de las ciudades, eh, es más sencilla, ¿no? Porque sabes el, el ejemplo correcto, ¿no? Yo sé cómo se escribe, Barcelona sé cómo se escribe correctamente, por lo tanto puedo ver formas de que Barcelona se ha escrito incorrectamente que son similares a la forma correcta, entonces con eso agrego, ¿no? Pero si no sé lo que estoy buscando es complicado. justo justo aquí si alguien no está escuchando tiene ese problema en España está el registro del catastro que a mí me ha salvado el culo porque sí. ahí vienen eh, cómo están escritas muchas direcciones de España es y, y, y te salva sí. el culo pero no sé qué si sí está en los lados y no, la API, la API de Google está bastante bien la API de Google Maps no. que es lo que utilizan compañías como Globo, Uber, Cabify, es, es un API de servicios de geolocalización ¿no? para, para eso eso es y Nancy eh, Inasi, eh Tenéis México, Colombia y cuando entráis en Brasil, eh, si no me equivoco, entráis comprando eh, DEDALOG, que ya era una compañía, pues como, como un competidor vuestro, creo que está enfocado en, sobre todo en libros. Cuéntanos un sí. poco, ¿cómo agarra esa compañía y por qué decidís entrar adquiriendo una compañía? Sí, sí, sí. Bueno, DEDALOG es una compañía muy parecida a Cubo, pero que solo se especializaba en hacer fulfillment para editoras de libros. Es decir, como sabes, el mundo editorial estaba muy agarrado a Amazon, ¿no? Eh, y es, era raro, es raro. De hecho, sigue siendo raro, ¿no? Que es un sector que no tiene sus propios... Está bien que vendan en Amazon, ¿eh? Pero no, tienen, no tenían sus propios canales de venta directo, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que hacía Fulfillment es darle la logística para que lo hicieran, ¿no? Porque muchas veces de la, la gente que trabajaba en el mundo editorial era... Bueno, montar una web es fácil, pero ya montarme ahora un servicio logístico un almacén para almacenar mis libros y enviarlos, imposible, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es escribir libros, lo que me gusta es vender libros, la cultura... Y no me gusta meterme en logística, ¿no? Entonces, lo que hizo Tiago, que era el fundador de Edaloc, que él venía del mundo de los libros, es crear un servicio logístico para, para, para editoras de libros directo to consumer um, Y él es un genio y lo hizo bootstrap eh, Pero él solo, único fundador, 10 empleados, eh, una bodega pequeñita en Sao Paulo eh, Él hizo la tecnología, todo, consiguió los primeros clientes. Y ya llegó un punto que decía, ostras, yo ya no... Ya, yo quiero... Quiero ayuda, ya no quiero, quiero, quiero vivir esto más, ¿no? Y, y básicamente eh, a través de unos inversionistas, o sea, hay unos inversores de Venture Capital que están dentro de Cubo, nos dijeron, oye, mira, tenemos este chico que está buscando eh, vender la compañía, encaja muy bien con vosotros porque es muy parecido, ya tiene clientes en Brasil, tiene un equipo. Y nada, eh, fuimos a Brasil, conocimos a, a Tiago, su equipo, vimos que había buen match y, y ahora están dentro de Cubo. Entonces, bueno... Eh, a él le ayudó ¿no? a, a, a pues, tener, tener un éxito de su compañía y, y también ahora sí, él es el country manager de, de Cubo Brasil. Eh, el equipo contento porque van a crecer más dentro de Cubo y nosotros contentos porque ganamos mucho tiempo. ¿no? O sea, nuestra idea era hacer muy bien México y Colombia y Brasil más adelante, pero claro, cuando salió una oportunidad así, sabiendo lo difícil que es entrar en Brasil a nivel legislativo y a nivel conocimientos, eh, dijimos hay que hacerlo y, y así fue como lo hicimos. Y fue, en, bueno, cerramos la venta en marzo de este año, entonces llevamos seis meses con ellos y bien, muy contentos. Ya, ya están integradas, ha, ha sido seis meses duros, ¿no? De integrar, adaptar nuestra plataforma al modelo legislativo de Brasil, este tipo de cosas. Pero ahora ya, ya estamos ya 100% trabajando como, como, como, o sea, como cubo, ya de Daloc no, no existe. Qué bueno. Eh, ¿Cómo es integrar la cultura... Porque claro, al final, si es una empresa muy joven, eh, eh, integrando muy rápidamente la cultura de otra empresa, entiendo que ahí se complicado. puede haber fluido muy tal, pero que su, suena que puede haber retos. No, sí, sí. O sea, y y a, a los ha habido. Y es totalmente normal porque son dos países diferentes y dos compañías diferentes. ¿no? Creo que la ventaja es que Cubo, cuando Cubo adquirió de lo que éramos 25 empleados y de lo que eran 10, entonces éramos más grandes que ellos, pero tampoco mucho. Eh, pero a total éramos 35, entonces controlar a 35 personas es fácil. ¿no? creo que Imagino que lo complicado es cuando integras una compañía de 1.000 personas y otra de 5.000. ¿no? Entonces ya 6.000 personas es complicado, pero con 35 sigue siendo fácil crear una cultura única. Dicho esto, lo que hicimos es que eh, Brian, nuestro CEO, se, se, se fue a vivir a Brasil, o sea, era porque nos daba miedo el que ellos seguirán siendo de Dalog, ¿no? Los de Cubo están en México y ellos seguirán siendo de dialogue. Eh, y, y, y, y también creo que un truco es, es ser empático y entender qué cosas está haciendo bien de que no hace bien Cubo, ¿no? Porque que te hayamos comparado no significa que yo sea mejor que tú. Y es un poco siempre el mensaje que les dimos de intentar... De hecho, yo también, yo estuve dos meses en Brasil después de la adquisición para pasar tiempo con el equipo ver qué es lo que hacían bien mientras integrábamos el sistema y ver qué cosas de ellos podríamos traer a Cubo también y, no y qué cosas de Cubo les vendría bien a ellos, ¿no? Entonces, lo, lo, lo intentamos enfocar desde ese punto de vista, que no sea desde un punto de vista, te he comprado, ahora es mío, vas a trabajar como yo digo, sino es qué cosas haces tú bien, qué cosas hago yo bien, aprendamos el uno del otro y, y juntémonos, ¿no? Um, y creo que el, a la ayuda de que nuestro CEO esté ahí también da un mensaje a, a, a, a no, no le llamamos los cubeños, que son la gente que trabaja en Cuba, de Brasil, ¿no? Eh, de, de que, bueno, pues, eh, también son, son, es un mercado importante para nosotros y que son muy importantes, ¿no? Um, otra cosa que hacemos en Cubo es que no, hemos decidido no tener departamentos por país, sino, por ejemplo, nuestra VP de logística, de operaciones, ella maneja a los tres managers de operaciones de los tres países. O sea, no tenemos un VP por país ni un manager por país de algo para evitar que se creen silos, silos por países, sino un mismo manager que maneja a los tres países. Entonces, tenemos managers en Brasil, Colombia y México. No todos los managers están en México y desde México manejan todo sino hemos intentado descentralizar y eso ayuda bastante. ¿no? Es decir, nuestra management, manager de Customer Success de los tres países vive en Colombia y nuestro VP de ventas vive en México. ¿no? Uh, entonces, nuestro CEO está en Brasil. Entonces, el, man, el Senior Management está descentralizado y creo que eso, eso ha venido bien. ¿no? Para que nadie se sienta que hay un Headquarter. Uh, sí. Es decir, no existe el Headquarter en, en, en, en Cubo, los tres países son iguales. Sí. ¿Y cómo, cómo lo lleváis luego a nivel de decisión? ¿no? Porque, claro, te, entiendo, entonces, las decisiones se toman en remoto, ¿no? Hay, hay sí. mucha cultura remota. Entiendo, hay una parte muy física, porque, claro, sois logística, eh, tocáis cosas, eh, sí. pero luego parece que el management lo, lo trabajáis descentralizado. Cuéntanos un poco esta convivencia. Bueno, a ver, eh, sí, claro. La, por ejemplo, la gente de operaciones trabaja muy físico, um, obviamente. Y el resto de empleados trabajan desde casa. No tenemos oficinas eh, en los almacenes tenemos una pequeña oficina en cada almacén. ¿no? Entonces, un poco la norma es que mínimamente todos los empleados tienen que visitar el uno, un fulfillment center una vez al mes. Te puedes ir a vivir donde quieras, pero intenta visitar un, un centro de fulfillment al menos una vez al mes para estar cerca del problema. ¿no? Um, y bueno, eso es intente bien, bien, para tener el contacto físico con tus compañeros, pero también para que entiendas el negocio de verdad. ¿no? Y eso es útil para un ingeniero, para alguien de ventas, para alguien de marketing, no solo para la gente de operaciones. El ir y entender cómo funciona la operación. Y después, pues bueno, al final es, eh, la verdad, bueno, o sea, yo como ingeniero era muy fan de, la, de trabajar de forma asíncrona, escribir mucho y tal. Y la verdad que ha sido, en Cubo nos, nos, nos cuesta mucho ser así. ¿Por qué? Porque es una compañía operativa. Entonces, todo está pasando ya. Tenemos un horario donde la almacén está abierto y donde pasan cosas. Entonces, tienes que estar así. Entonces, la verdad somos bastante asíncronos y eso es un problema, generas estrés. Pero lo que intentamos es, de alguna, o sea, por ejemplo, en mi equipo de ingenieros, el equipo de ingeniería sí trabaja más asíncronamente y hay, siempre hay un, ingeniero, hay un ingeniero cada semana que, le, que es el que está de guardia, es decir, que es el que sí. tiene que estar síncrono, pero el resto pueden estar asíncronos. ¿no? Intentamos hacerlo de esta manera. Eh, pero es difícil, ¿no? porque, o sea, porque cada equipo demanda una situación diferente y, y la verdad ahí es, es, es lo que peor hacemos. El, sí el manejar las mejores prácticas del trabajo en remoto, porque se junta con la sincronización de lo que está pasando en la operación. Pero bueno, tiene esa parte bonita también de que tú puedes y puedes ir a visitar un almacén y puedes ver lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es, totalmente, no es todo software y es todo abstracto. Entonces uh -huh. es básicamente jugar con eso. Um, pero bueno, al final es... También tenemos un, un, una guía de management muy, muy marcada a los tres países, ¿no? Pues cada management... Cada manager tiene que tener sus one-on-ones cada semana con sus eh, eh, reportes seguir una estructura, eh, los valores de la compañía, ese tipo de cosas. Así que eso está siempre muy escrito y muy repetitivo. Pero luego el día a día te lleva... Cada día es un mundo y cada día te lleva a un sitio diferente, ¿no? Porque cada uh -huh. día hay un fuego diferente y eso pasa en todas las startups y en todas las compañías de logística. Eh, entonces, planificar es complicado. Eso es así. Y, y tú, ¿tú, tú como CTO, ¿dónde...? ¿Dónde se te va el tiempo? ¿no? Porque por lo que uh -huh. he dicho, yo entiendo que hay mucho tiempo también que tienes que estar entendiendo el problema eh, a lo mejor estás me menos tiempo tocando tecnología de lo que pueda parecer sí, Totalmente Yo creo que tecnología la toco el 20-30% del tiempo el... porque como CTO juego también un poco el rol del Product Manager ahora ¿No? Eh... Un poco pues eh... a ver no que, nada, que ningún Product Manager se ofenda pero sí que Hemos querido tener muchos más makers, es decir, es decir que es, eh, pocos product managers, estar muy alineados y un poco estar jugando yo ese rol. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no queríamos... En mi anterior compañía cometimos ese error de... tenía eh, Éramos ya 30 empleados y había un product manager por cada ingeniero. Y eso añadía mucha burocracia, mucha gente que se tenía que poner de acuerdo. Y aquí hemos querido simplificar la estructura de producto. Que hay un product manager que soy yo y luego hay un equipo de ingenieros y e diseñadores. ¿Okay? Entonces, sí, yo... Como rol de Product Manager y como fundador de la compañía, paso mucho tiempo en la operación, paso mucho tiempo hablando con clientes. Como soy de los tres fundadores, soy el único que está en México, porque tenemos un fundador en cada país para que, como te decía, para que nadie se sienta que ese país es menos. Eh, pues hago muchas visitas al almacén, a inversores, a clientes, a partners de la industria del ecosistema de e-commerce en México. Entonces... Sí, es, es, creo que hago un rol más de Product Manager y de fundador, más que de ingeniero. Uh -huh. Aunque, obviamente, como CTO, pues estoy muy involucrado a, en decisiones técnicas de arquitectura, eh, planeamiento de proyectos, roadmap, eh, procesos de calidad, etcétera. ¿no? Pero sí tengo, un, ingenio, tengo un, un, un Tech Lead que me ayuda en eso. Um, y también tengo una, una diseñadora que es muy buena también en producto, que hace un poco el rol de diseño y Product Manager. Um, y todo eso así yo me puedo dedicar más a la parte de negocio. ¿no? Claro. Pero, pero sí, pero, pero siempre al final el producto, o sea, si te soy honesto, trabajo mucho en el producto en las noches y el fin de semana, que es cuando tengo foco y pienso más en eso. Y durante el día a día estoy más con clientes, en la operación, este tipo de cosas que es complicado es un Entonces, fallo, ¿eh? no es algo bueno tampoco pero pero tiene sus pros no tiene bueno. sus pros y sus contras al final ganas ganas mucho porque estás puedes hacer un producto muy cerca del problema y entendiendo sí. muy bien todo y pa para mí una, una cosa que yo estoy en una situación parecida en el pasado, haciendo, llevando producto y, y dirigiendo la parte técnica, no sé si te pasa, ¿eh? pero a mí me pasaba, es la sensación de ser juez y parte. Es decir, de que, de que al final tomas decisiones tecnológicas o, o de producto pensando en, hostia, si, si tiro no. por aquí el producto me meto en un marrón tecnológico que no me apetece meterme. Sobre todo lo que, y es parte del, del, del rol y lo tengo que hacer, es, yo, mi trabajo es decir que no la mayor parte del tiempo, ¿no? porque estamos en tres países, cada país tiene problemas diferentes. Eh, cada equipo tiene problemas diferentes, ¿no? Y eso, o sea, cualquier product manager o alguien o, o CTO, alguien que se lleve producto a una compañía, lo sabe. Hablas con los diferentes stakeholders que llamamos, ¿no? Cada uno tiene un problema urgente diferente y tú tienes que entender desde un punto de vista cuál es qué es lo mejor para la compañía, no es lo que no es es lo mejor ni para ti ni para esa persona, ¿no? Y decidir las prioridades. Entonces tienes que decir mucho que no eh, y, y, y, y, y para eso Creo que para tomar esas buenas decisiones tienes que, tener un, tienes que entender bien el negocio. Por eso me, pasa, me gusta pasar tiempo, ¿no? Para, para hacer lo que dices tú, de, de decidir si me vale la pena meterme en ese marrón o no, no. Porque el proyecto suena cool, pero el coste, o el marrón, o, o el coste de mantenimiento que me va a costar luego, quizás no vale la pena. Entonces, me gusta entender qué otros problemas tenemos, a ver si tenemos otra prioridad mejor que priorizar, básicamente. Uh, pero sí, al final, a ver, claro, para, también para poner en contexto cubo, somos 40 empleados. Eh, solo en corporativo, ¿eh? Luego tenemos... Otras 60 personas trabajando en los almacenes. Es decir, uh -huh. marketing, ventas, producto y el management operativo somos 40. Entonces, no somos muchos. ¿no? Mi reto en los próximos dos años es escalarme a mí mismo. ¿no? O sea, creo que lo, lo, el, un buen manager lo que tiene que hacer eso es ser irreemplazable y que se pueda ir a, un, a otro aspecto y, y, y crear ese motor que funcione solo y que luego lo agarre otra persona, lo tome otra persona. ¿no? Y eso es mi, mi reto para los próximos dos años. Uh. Yo no. Es, es un reto bonito, chungo, pero, pero sí, bonito. Sí, sí, sí. Oye, ¿sigues algún framework de priorización o por lo que dices, eh, sí, bueno, ¿cómo, cómo priorizas las cosas? Es el, le llamamos, lo, me inspiré en una compañía americana, no recuerdo cuál, y lo redacté pero le llamamos eh, eh, DGM, que es eh, delightfulness hacer el producto delightful o sea, maravilloso, una experiencia agradable. M viene de margen, porque en logística el margen es muy importante, cosas que incrementen el margen. Y la G es de growth, es de eh, cosas que nos ayuden a tener más crecimiento, ¿no? Entonces, todo tiene que estar categorizado en esas tres cajas. Si, no, si es algo que no puedes categorizar o que te cuesta mucho justificar categorizarlo, porque a ver, todos tenemos nuestros sesgos de confirmación y siempre puedes confirmar que algo es así, ¿no? Eh, entonces, es trampa, ¿no? Pero... Eh, categorizarlo si puede ser con números de, en una de esas tres eh, categorías y luego en base a lo que necesite las tres, la, la compañía, los tres fundadores decidimos qué, qué de las tres cajas priorizamos en cada momento. ¿no? Entonces, no tenemos un, frame, un roadmap a muy largo plazo, lo, lo tenemos un roadmap a 30 días literal, o sea, tenemos una visión a seis meses, pero cada 30 días evaluamos esa, esa visión y evaluamos cuáles son las prioridades para el próximo mes, porque la compañía evoluciona tan rápido y el mercado evoluciona tan rápido y obtenemos información nueva del mercado constantemente, que no tiene sentido planificar a tres meses, porque cuando llego al mes tres, la situación ya ha cambiado. Y lo que yo había planificado hace tres meses ya no es válido. ¿no? Um, eso genera un poco de frustración a veces en ciertos stakeholders, porque les gusta saber qué viene. Y un poco, ahí lo que creo que está funcionando bien es que en lugar de roadmaps, lo que vendemos es una visión de producto. Pero no específicamente detallada De qué va a ser, sino hacia dónde vamos ¿no? Y eso ayuda a los vendedores a vender hacia dónde vamos Y ayuda a los inversores también a entender Hacia dónde vamos que creo que es lo que, Eso creo que también es necesario Me gusta, me gusta lo de la visión de Al final es una forma bonita y un, un equilibrio Entre, te cuento lo que voy a hacer Pero no, me, no, no lo detallo tanto como para que A mí esa solote. flexibilidad también, pero que sepas que sé dónde voy, que no soy un loco no. que improvisa cada mes Que es lo que hará a los inversores Y a... El VIP de ventas, este tipo de roles, les puede crear ansiedad. ¿no? Entonces, como CTO tienes que ponerte en su lugar también entender que necesitan algo, ¿no? Eh, porque no parezca que estás improvisando cada 30 días. ¿no? Entonces, venga, ¿qué hacemos hoy? Eso es. no, que no sea así. Te voy a preguntar, cambiando un pelín de tercio, eh, a día. hoy cuando publiquemos esto ya estaremos muy cerquita yo creo que será de un, dentro de un mes mes y poco desde que grabamos del black friday entonces claro por lo general Black Friday es una locura escalarlo eh, ya incluso en digital no porque tienes que ver hacer una previsión y tal pero claro vosotros movéis cajas necesitáis almacenar todo todo eso sí. cómo os preparáis para un black friday bueno ahora o sea, hoy estamos a 28 de septiembre ya lo estamos preparando de hecho ayer estuve con la directora de operaciones calculando cuánta gente necesitamos eh, cuántos turnos eh, dispositivos, hay que comprar eh, dispositivos móviles nuevos porque habrá más operadores, más, más ordenadores eh, tonterías como eh, el papel de impresora eh, tinta para la impresora térmica, bueno que es, funciona con un otro sistema pero cinta, cajas de cartón, entonces lo empiezas a preparar normalmente dos meses antes, eh, lo que hacemos es pedimos un estimado de ventas a todos nuestros clientes, nunca se cumple pero lo tienes que hacer, porque al menos tienes que, necesitas una cierta, cierta heurística. Eh, también, obviamente, necesitas analizar muy bien el pipeline de ventas con el equipo de ventas. Porque ahora, es un, ahora, en septiembre y en octubre, recibimos nuevos clientes que se preparan para Black Friday. Y claro, es como, tienes ese deadline para cerrar el contrato y para hacer el onboarding antes del Black Friday. ¿no? Entonces, tienes que juntar todo eso. A nivel tecnológico, no es tan complicado como parece, al final, porque... Ya hemos pasado varios, ya hemos pasado un Black Friday y dos Hot Sale. Aquí en México se hace un Black Friday en, en el verano, le llamábamos Hot Sale, está muy bien. Eh, pero bueno, sí que tiene, haces testing de estrés, ¿no? cargas de estrés, de simular volumen, este tipo de cosas y ver los, dónde están los cuellos de botella. Y lo más complicado, la gente se piensa que es el día del Black Friday y sacar los pedidos, pero nosotros donde más difícil, lo vemos, es las dos semanas antes del Black Friday, que es cuando nos llega todo el inventario nuevo extra que se va a vender. Entonces, el almacén se llena y tienes que tener mucha gente recibiendo. O sea, para nosotros el Black Friday empieza dos semanas antes, donde ya tenemos turnos nocturnos de gente solamente recibiendo producto nuevo en el almacén, ¿no? Entonces, recibir producto no es descargar una caja y ya está, es descargas la caja, la abres y tienes que contar el número de piezas a escáner. ¿Por qué? porque, es, porque si no podría haber sobreventa. O sea, si, si tú, tú me puedes decir, oye, te voy a mandar 500, pero yo las tengo que contar, porque si me mandas solamente 490 y yo en el sistema pongo que se recibieron 500, vas a, hay 10 piezas que vas a vender y que, no vas a, y que vas a tener que avisar a tu comprador de que este año no hay Nintendo Switch para tu hijo, porque hubo un error, hubo un error de conteo. <ríe> y eso es lo peor que puede pasar en el sí. e-commerce, ¿no? Es decir, le, cuando, se, cuando se nos... Cuando, robamos un cliente a un funcionamiento tradicional, al incumbente, digamos, lo que más se nos quejan es de los errores de inventario, porque como no está digitalizado, se cuenta mal muchas veces. Y eso es como sagrado y es nuestro proceso más crítico. Pero recibir nos tarda tiempo porque contamos muy al detalle y, y, y claro, se recibe mucho antes del Black Friday. Qué bueno. Curioso. Claro. Eh, ¿Logística inversa hacéis vosotros? O sea, porque Ego. suele ser otro de los problemas, ¿no? <risas> Imagino luego os dejo remanente después de Black Friday interesante. Ahí... Mira, en Latinoamérica no es tan alto el volumen de retornos como en Europa todavía. porque mucho, Y eso, no sé si es bueno y malo. En Europa quizás ahora que hubo todo el lío con Zara, que empezó a cobrar, Inditex, que empezó a cobrar por la logística inversa. por lo, La logística inversa, para el que no sepa, son los retornos y devoluciones, básicamente. ¿no? Y también es el proceso de cuando tú estabas en... Te fui a entregar, no estabas en casa y el producto tiene que regresar a origen. Entonces, sí, está, lo hacemos, obviamente, y está aut bastante automatizado con tecnología, ¿no? Entonces, nosotros instalamos widgets en las, en las plataformas de nuestros clientes donde el comprador puede insertar su email y ver el, est el estado de sus pedidos y pedir una devolución. Y la pide y ya se genera el, el pedido de devolución en cubo, lo vamos a recoger, toda la historia. Entonces, la marca casi no tiene que hacer nada. Pero sí que a veces es un coste, claro, porque tiene que, se tiene que volver a reenviar el pedido y la marca tiene que volver a pagar todo el coste de logística, ¿no? Por eso hay marcas como Inditex que están diciendo, no, no, esto hay que cobrarlo. ¿Cuál es el problema? Que si no ofreces logística en inversa como pasa en México, la gente compra menos online, ¿no? Sobre todo en categorías como la ropa, este tipo de cosas. La venta, la, lo malo es que cuando ya la gente, se, eh, la gente se da cuenta de que en online se pueden regresar las cosas, se pueden devolver las cosas, hacen el truco de compro cinco zapatos, uh -huh. me los pruebo y luego regreso cuatro. Eh, y aquí en Latinoamérica todavía no pasa. Entonces, hacemos logística inversa para darte un número, todavía es un 2% de los pedidos. Es bastante. Muy poco, poco. es muy poco. acá claro, que es que en Europa. Yo qué sé, sectores como calzado y en países como Alemania, 30%. vamos a hablar de 30, 40, incluso más, ¿no? Tenemos claro, clientes que, que, que, bueno, o sea, que básicamente la media operación es devoluciones, de sí. que dices, no tiene sentido. Y aún estamos creando la infraestructura, o sea, hasta hace dos días no teníamos este widget para que el cliente pudiera devolver más fácil y los clientes lo están empezando a utilizar ahora y, y seguramente va a ir creciendo ese 2% y veremos qué pasa, ¿sí? Bueno, ahí, ahí estáis, ahí estáis, que, que, creciendo con todo. Quería preguntarte también, Ina, así que lo, lo comentamos antes de empezar a grabar, eh, por vuestra ronda. ¿no? Habéis levantado eh, en varias eh, rondas, eh, o, casi 8 millones de dólares, pero me hacía sobre todo gracia eh, lo que me has contado que tenéis algún inversor que es un poco fuera de, de los tradicionales del Venture Capital y que está ligado a una problemática que os encontré. Cuéntanos un poquito, me ha, hecho, me ha parecido muy curioso. Bueno, nosotros o sea, cuando llegamos a Brasil. Eh, bueno, cuando, cuando hicimos la compra Pues, eh, pues Fue una sorpresa ¿no? Pues, eh, y, y, y entonces Empezamos a conocer gente del ecosistema Y llegamos con Gerdau Gerdau es Gerdau es un, una compañía multinacional brasileña enorme Que distribuye acero. Y bueno Ellos tienen una Invierten en, en, en startups del mundo de Supply chain ¿no? Y bueno, vinieron y dijimos hostia, a cero eh, Interesante porque Hicimos o Entonces sea, hay que hablar con. O sea, nos escribieron y dijimos, hostia, sí, sí, sí, hay que hablar con esos, tíos. Y pensarás, ¿qué tiene que ver el acero con el fulfillment? ¿no? Eh, un centro de fulfillment está dividido por estanterías como las de un supermercado, ¿no? Uh -huh. Son los centros de picking. Entonces, de estos tenemos. Ya no sé cuántos tenemos, pero. O sea, para darte un número, cuando montamos un almacén en México nos gastamos 30.0 dólares en estanterías. ¿Y por qué? Porque están hechas de acero. Por normativa las tienes que hacer de acero y por un tema de peso también los terremotos para que no se mueva etcétera tiene que ser así el acero es muy caro en Latinoamérica no sé si en todo el mundo pero aquí es muy caro y entonces esta compañía invirtió en cubo eh, como accionista minoritario pero invirtió en cash y luego también nos ayudó a, a montar un almacén pagando ellos el acero no entonces eh, fue, fue es algo interesante sí y no nos esperábamos que sabes que íbamos a cambiar equity por acero eh, sabemos de, Por ejemplo, en España es muy famoso el modelo de media for equity no Que cambias equity por anuncios en la televisión eh, Y en nuestro caso lo hicimos para preparar un almacén a, Que estaba vacío a instalarlo entero de acero Claro, acero <risa> for equity, mola el modelo Pero es, es lo <risa> que hablábamos antes que, que, que en estos negocios te encuentras cosas muy curiosas no Lo, lo que parece eh, más obvio que va a ser un problema lo solventas más o menos fácil Pero luego te, te encuentras muchas peculiaridades Que yo creo son los obstáculos pues que hacen que, que, que al final el, la, los que tienen éxito, ¿no? Pues han sido ver, capaces de sortear todas esas cosas imprevisibles. Claro, que, que no, no, no, no nos financiamos, que nadie se piense que nos financiamos Acero con Equity, que sería una locura a nivel financiero, pero, o sea, gracias a que estaban en el table nos dieron un descuento muy grande en, en Acero, era un poco el, el trato eh, de dejarles invertir, ¿eh? No, pero no. O sea, claro. sería más sentido levantar deuda para pagar el Acero, ¿eh? No claro, pero, pero bueno, ya, si te meten dinero pero, y encima te hacen un descuentito a la factura, exacto, pues eso sienta exacto, muy exacto, bien. Exacto, sí, sí. Exactamente. Eh, y Nancy, <ríe> para, para ir encarando parte final, quería preguntarte también: claro, estáis muy metidos ahí en el. el y has comentado cositas, ¿no? Pero cu ¿cuál es tu visión de del e-commerce en Latinoamérica, regiones, países? Porque sí. también te he visto algún tuit últimamente, ¿no? De, por ejemplo, ponías uno eh, muy interesante de, de que, eh, igual que el crecimiento del e-commerce en Estados Unidos estaba saturando, en Brasil el crecimiento seguía a, a, a lo sí. loco, ¿no? Cuéntanos un poco esa visión desde dentro. Yo soy muy optimista, así si no, no estaría aquí, ¿no? Pero siento que, pero, pero siento que tengo números que respaldan mi optimismo, la verdad. Eh, porque veníamos de nada, veníamos de estar en pañales, ¿no? Eh, antes de darte números, para que te hagas una idea, no voy a decir nombres, pero yo tengo clientes que son dos personas en un apartamento en México que venden más que marcas multinacionales de ropa que todos conocemos no es Inditex en este caso. ¿Y por qué? Porque muchas veces los, las grandes marcas en Latinoamérica todavía son muy políticas corporativas y no se han tomado el e-commerce en serio todavía. Y esto ha hecho que la gente joven el pure player les ha comido el mercado súper rápido. Entonces es un mercado creo que muy interesante para el pure player del e-commerce porque el retail aquí lo está haciendo fatal. Eso ha pasado en todos los países, ¿eh? Pero aquí estamos, aquí está pasando lo que pasaba en España hace 10 años. Um, o lo que pasaba en Estados Unidos hace 15, ¿vale? Um, entonces, sí, claro, el e-commerce, o sea, a ver, aquí en pandemia el e-commerce creció un 80%, ¿no? Y había esa duda de, vale, ¿y después de pandemia qué? Y después de pandemia está creciendo un 30% anual, que está muy bien. Está muy, muy, muy, muy bien. ¿okay? Y en eh, lo que está pasando en, en, en México y en Colombia todavía no tenemos datos, creemos que van a ser parecidos, pero lo que está pasando en Brasil es que el, el el, digamos, el ratio de crecimiento del e-commerce versus retail físico en Brasil se está manteniendo al mismo ratio de crecimiento que en la pandemia. Eh, eso, es, eso es lo que compartí en Twitter el otro día, que lo, hice un análisis de un venture capital en brasileño que se llama Atlántico. Um, y, y, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos el ritmo de crecimiento del e-commerce había vuelto a niveles pre-pandemia. Ritmo de crecimiento, eh, no, no volumen. El volumen es más alto, claro, porque la gente compra más online. Pero el volumen de crecimiento... Regresó a los niveles prepandemia y en Latinoamérica se está manteniendo a manteniendo niveles pandemia. Números absolutos. y Eso es algo muy bueno. Y la razón creemos que es por eso. Uno, pagos. Eh, esto suena muy loco. En México el 60% de la gente no tiene tarjeta de crédito. Y eso da para otro podcast, pero lo voy a resumir en 10 segundos porque los, banco, los bancos no abren oficinas en sitios, en sitios de clase media, media, baja porque no les sale rentable. Entonces, ¿qué está pasando? Fintech, vienen las compañías fintech y se comen el mercado. Por eso en Latinoamérica las compañías fintech tienen las valoraciones que tienen y a veces desde Europa a Estados Unidos se ponen las manos en la cabeza. Es por eso, es porque las fintech aquí resuelven un problema real. En Europa, o sea, con todo el cariño, todos tenemos nuestra tarjeta de Revolut, pero la usamos poco. Pero aquí el fintech es el banco real de la gente ¿no? y eso es muy interesante. Y se, se está creando la infraestructura. Entonces, esta, esta 60% de la gente que no compra online, ¿cómo paga? Pues aquí hemos creado métodos de cash on delivery, de que pagas en la entrega. En Colombia, 50% de las ventas son cash on delivery. En México, inventaron el pago en Oxxo. El que ha estado en México México sabe lo que darlo. Pero el OXO es lo equivalente de España a la tienda de, de snacks y de bebidas que, que hay en Madrid y en Barcelona. ¿no? Normalmente, eh, es, es decir, en cada esquina hay una. ¿no? Pues aquí en México también tenemos una tienda en cada esquina. de Aquí le llaman albarotes, que es de, de, para comprar el pan, snack y la bebida. Eh, pero es una multinación, es una empresa enorme que se llama Oxo y está en todo México. Entonces, esa empresa lo que hizo es crear un sistema de pagos. Entonces, lo que hace es en tu Shopify instalas el plugin de Oxo. Cuando, cuando le das clic a pagar, te mandan un voucher, te mandan, o sea, un, un, te mandan un PDF en el mail que tienes que llevar al Oxo, lo escanean y pagas en cash. Cuando pagas en cash, Oxo notifica a Shopify que el, que el pedido está pagado y Shopify notifica a Cubo de que ya se puede mandar el pedido. 30% de los pedidos son así. Esto no existía hace cuatro años. Entonces, estamos dando la opción a comprar online a gente que antes no podía. Y luego la infraestructura, ¿no? Pues no había compañías como Cubo que hicieran la logística. Y no, entonces, el ecosistema ya está teniendo los pilares para que empiece a crecer. Y obviamente la pandemia hizo que mucha gente se empezara a fiar de comprar online. Porque aquí yo hablo con mexicanos y dicen, yo no compraba online porque eran todos eran todo engaños, eran todo timos. Y luego con la pandemia, ¿no? Les quedó más remedio que comprar online y se dieron cuenta de que ya no es así, ¿no? Y eso también es bueno. Entonces, hay un punto de infraestructura financiera, infraestructura logística y confianza, ¿no? Y es, esas barreras durante la pandemia se rompieron y ahora estamos en fase de expansión, básicamente yo creo que más de uno que esté escuchando esto cuando lo publiquemos se va directamente a hablar con vosotros a decir venga me voy para allá me voy para allá sí. que lo tengo todo listo ah, y, y bueno o sea digo tienen, en, en nuestro blog tenemos casos de éxito de clientes españoles que en, de, no, no les importa hacerlo público y, y, y pueden hablar con ellos para que vean que yo no o sea que también para que tengan la vista de unicommerce e encantados o a que hablen con Plata No Melón o Erotic Field que son clientes españoles que han publicado casos de estudio en Cubo y y les van a dar también buenas referencias seguro Eso es y eh, Planes a futuro O sea, estáis en México, Colombia, Brasil ¿Tenéis plan de te abrir más países? ¿Qué, qué no. vais a hacer en 2023? ¿Qué tenéis planeado así a corto plazo? Creo que no, creo que, o sea, creo que ahora o sea, Mira, para que te hagas una idea El año pasado a estas alturas estábamos Mandando 7000 pedidos mensuales Y ahora estábamos, el mes pasado Mandamos 65.000, o sea, hemos crecido 10 veces, ¿no? Entonces este, buen fi, este Black Friday, o sea, aquí el Black Friday le llamamos Buen Fin. Pues, no sé si me ha escapado y he dicho Buen Fin en algún momento, pero Black Friday y Buen Fin es lo mismo. Este Black Friday y Buen Fin es, eh, es como nuestro examen, ¿no? De probar que es, o sea, somos una compañía ya madura, ¿no? Entonces ahora estamos en asegurándonos que los cimientos están bien puestos y que vamos a dar un servicio top uh, después del Black Friday. Lo que nos damos cuenta es que después del Black Friday es cuando más clientes robamos a los... El año pasado es cuando más clientes robamos a los incumbentes, ¿no? Cuando más crecimos. Entonces, sabemos que este año nos puede pasar a nosotros, que si este año saturamos, podemos perder clientes después del Black Friday. Entonces, el objetivo a corto plazo es cero churn después del Black Friday y robar todavía más clientes a los que lo hayan hecho mal en el Black Friday, ¿no? Y el año que viene, eh, pues seguir madurando Brasil, Colombia y México. Ahora mismo no tenemos planeados eh, más países, sí tenemos planeados tener un almacén más grande en México y en Brasil, sobre todo, para poder trabajar productos más grandes y, y poder hacer e-commerce B2B, que eso también daría para otro podcast, pero lo que nos damos cuenta es que el poor player el, eh, del online cada vez quiere hacer más retail, cada vez quiere abrir más canales y necesita almacenar más inventario. Entonces, necesitamos espacios más grandes. Y a nivel logístico, eso es un reto. Entonces, cre creemos que vamos para ahí antes de hacer más países. Si nos han propuesto abrir Chile, pero ahora mismo sería una distracción y por ahora hemos dicho que no, entonces estamos esperando Chile, lo tenemos en la carpeta madurar mucho, México, Colombia y Brasil y, y, y el año que viene, a finales del año que viene, vemos si otro país hace sentido ¿no? No. dependerá si queremos levantar más dinero, si no, y este tipo de cosas que ahora mismo pues, no, no, no estamos buscando levantar porque la situación del mercado no es buena eh, y sería una distracción y no necesitamos el dinero ¿no? entonces creo que ahora tiene que levantar el que necesita sobrevivir, pero el que nosotros en nuestro caso tenemos dinero de sobras en el banco, somos prácticamente cash, cash flow positive, eh, no tenemos todavía evita positivo, pero casi tenemos muy poco gasto. Entonces, nuestra idea es seguir así y, y a ver hasta dónde llegamos así. ¿no? Y, y si, si levantamos, que sea porque tengamos una razón por la que levantar. ¿no? Y con buenas condiciones, obviamente. Qué bueno, qué, qué gusto da escuchar esto. O sea, <ríe> como sí. me alegro. Y eh, eh, siempre me gusta preguntar cuando la entrevista. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para irte adaptando a los retos a los que te has ido enfrentando? ¿no? Encima tú eres, claro. has pasado de ser ingeniero a, a ser founder con esa parte de negocio, gestionar equipos no, suele generar un estrés y sueles tener que adaptar bastante tu rol. ¿Cómo has crecido a nivel personal? Sí, Bueno, te diría que o sea, funda, el ser fundador te... Yo había trabajado siempre en startups y, y había sido siempre como early employee, ¿no? Entonces yo me pensaba que me ponía a poner en, pies, en el, los pies del fundador, pero realmente no, me he dado cuenta de que cuando eres fundador es muy diferente de como te lo imaginas desde fuera, para algunas cosas para bien, otras para mal. Y la verdad es que me ha hecho, es que, es, es de alguna manera no se planifica, es, es un barco que te lleva, ¿no? Y no te das cuenta y lo que más me gusta es que yo miro seis meses para atrás y digo, wow que... Siempre, y es algo que también recomiendo a mi equipo, no solo pasa, nos pasa a los fundadores, ¿no? Es pues decir, si miras seis meses para atrás y te avergüenzas de algo que hiciste, es algo bueno. Es que estás, estás madurando, estás evolucionando, ¿no? Y en Cuba me ha pasado que miro un año atrás y digo, wow ¿no? Um, en Estados Unidos también me pasaba mucho, que como ingeniero la compañía crecía, yo crecía con la empresa. Yo me, me creía el rey del mundo porque, pues, primero fui el primer ingeniero, luego fui el tech lead, luego el engineering manager, luego director de ingeniería, y me pensaba que había crecido mucho. Pero no, o sea, que... Como fundador, como emprendedor, se crece mucho más rápido y de una forma más intensa que te lleva, no se planifica, ¿no? Pero cosas que, que me han ido bien, o sea, creo que en Estados Unidos tuve buenos managers y eso me ayudó mucho al final. Creo que un buen mentor, un buen manager es, es con quien más creces. Um, luego, me gusta mucho hablar con otros emprendedores y tú te una buena herramienta para eso. Porque hacer, es, decir, que, que es difícil aprender de cosas solo con 140 caracteres, pero en Twitter puedes conocer a gente que luego tener una conversación ¿no? Y, y es una buena, muy, mi mejor herramienta de networking ha sido Twitter para conocer experiencias de otra gente. Ahí he crecido mucho. Eh, libros, o sea, me gustan, no leo mucho los libros de negocio, pero este año he leído más y siempre los libros te inspiran. O sea, yo siempre estas cosas no me las tomo en serio. De, esta persona ha dicho tal, pero me los tomo como inspiración para luego adaptarlo a lo que creo que nos puede funcionar a nosotros. ¿no? Y esas cosas, la verdad que o sea, lo, lo reconozco, que sí que me gusta a veces leer algún libro o un post y me da una idea y la adapto y, y luego para Cubo la aplico. Y lo, lo hago todo el tiempo. Um, y luego es todo prueba y error, la verdad. O sea, sobre todo, o sea, nos, nos, nos hemos equivocado mucho y nos seguiremos equivocando. Y, y te piensas que no te vas a volver a equivocar y, y sí, y ¿no? Y creo que la, la skill que más contento estoy de tener y que tengo fundadores que también la tienen es que no tenemos... Lo que me gusta de mí los cofundadores es que creo que nos podemos decir las cosas a la cara y decir, oye, creo que te has equivocado aquí, hay que corregir. Y oye, oye, ellos me los pueden a mí y tenemos la humildad de, de, de tirar para atrás, ¿no? Y eso nos, a veces nos ha pasado de, hemos contratado un mal manager. Y jode que te digan, jode aceptar que has contratado mal y que tienes que despedir a una persona, ¿no? Pero... Es una buena skill la de tenerla, de decir, aceptar que me he equivocado y que soy yo quien tiene que resolver ese problema, ¿no? O esa decisión que tomamos hay que tirar marcha atrás. Entonces, creo que es fácil caer en el ego y no aceptar tus propios errores. Y creo que la, la gente que yo he visto que crece más rápido y que mejor le va, lo que tiene en común es que es gente que acepta sus errores y que no le da miedo echar para atrás. Y creo que en cubo, las decisiones que hemos tomado, que nos han hecho crecer más, son decisiones que hemos tenido que tomar muchas veces después de una crisis o después de un error... Tirar para atrás y volver a hacer. O sea, que si nos hubiéramos quedado donde estábamos, echándonos las culpas el uno al otro, no hubiéramos crecido. Y creo que muchas empresas mueren ahí, ¿no? en, el, en el ego y en el estar en, en tener peleas entre fundadores o entre empleados, de echándole las culpas a esto es culpa del equipo de ventas, esto es culpa de los ingenieros, esto es tal, y que nadie tome una decisión y, y asuma la culpa y eche para atrás. ¿no? Y, y creo que esa es la, la. Te diría que si lo tengo que resumir en una frase es eso: es tener la capacidad de criticarte a ti mismo, de aceptar críticas de los demás, analizarlas. Y si tienes que tomar una decisión que es difícil tomarla Esto da para marcar eh toda esta parte la, la voy a sacar en un extracto para claro, da para estoy totalmente de acuerdo y eh, así ¿al, albitos que tú tengas en el día a día que te ayuden un poquito a, a, al día o sea la verdad no soy soy una persona que no soy bueno en las rutinas pero desde que soy fundador Duermo 8 o 9 horas cada día, sigo el mismo horario. Por ejemplo, los fines yo, como cuando era soltero, era programador, vivía solo, era de los que me iba a dormir a las 3, me levantaba a las 10. Eh, una cosa, un hábito que me he dado cuenta en los últimos dos años que me ayuda a mantener bajo los niveles de estrés y, y tener más energía es seguir mi mismo horario de sueño cada día. Yo me voy a dormir a las 11 y media, me levanto cada día a las 8 y los fines de semana también. Entonces nunca me que es algo que antes no hacía. ¿no? Entonces, siempre tenía horarios diferentes y tenía cambios de energía durante el día. Entonces era, me daba cuenta que era más productivo en unas horas que otras. Y siguiendo este un horario estricto, que es algo que yo me veía impensable, quizás porque ya tengo 32 años y con 25 no, no daba el caso y ahora sí, también porque vivo en pareja y, y tengo una, una rutina más estable. Pero eso me ha ayudado, me he dado cuenta que me da o sea, tengo energía estable todo el día gracias a, a seguir esta rutina. No hago mucho deporte, me gustaría hacer más. Eh, pero sí como comemos bastante bien eh, comemos en casa y, y, y además bueno yo soy, soy un caos porque soy alérgico a la lactosa eh, mil otras historias entonces tengo una dieta muy controlada y, y pero en ese sentido muy bien me gusta mucho eh, o sea, leo Twitter cada día una hora y ya más pero esa hora así que o sea, me meto a a ver, ¿dónde me lleva a Twitter? Porque Twitter no es solo leer el timeline, no es ver qué conversaciones te lleva. Y eso a veces, muchas veces de ahí, hay días que es una hora perdida, pues luego una vez a la semana hay un día que ahí sacas cosas con un valor tremendo. Eh, luego, la verdad, en eso o sea, el año pasado sí fue demencial, trabajábamos 15 horas al día, este año menos, entonces este año ya tenemos un equipo más con el que delegar, creo que también los fundadores nos hemos dado cuenta que tampoco es bueno... Eh, trabajar comúnmente demente, básicamente y, y sí que intento, por ejemplo, todas las, todas las tardes A las cinco y media de la tarde paramos Y mi mujer y yo nos vamos a caminar Caminamos una hora Entonces es una hora que no tengo el teléfono No hay notificaciones de Slack No hay métricas, no hay nada ¿no? Eh, Luego regreso a casa Y cuando regreso a casa a las seis y media Ya los, mi equipo está, está ya, ya ha dejado de trabajar ¿no? Entonces normalmente tengo una, una hora o dos para mí solo para leer cosas pendientes, para analizar un proyecto, para hacer trabajo de focus. Y ya eh, a las 7 y media, 8, paro y ya no hago nada, ¿no? Entonces, allí me costaba porque yo era el típico que me ponía en el salón con la computadora y me ponía a hacer cosas de trabajo cuando no tocaba. Y ahora lo que hago es cierro la, cierro la computadora y hago otras cosas. O sea, videojuegos, voy a ver una película con mi novia, pero intento hacer cosas. Fuera de mi, mi ordenador de trabajo, o de mi teléfono, porque aunque muchas veces me ponía a ver una serie en, la, en el ordenador, a ver un vídeo de YouTube, pero tenía el, el Slack ahí, me venía a la cabeza y te ponías a trabajar. Entonces un buen hábito que he encontrado es el de cerrar y usar otros dispositivos que no me conecten con el trabajo. Entonces tengo un ordenador para juegos, tengo una Nintendo Switch, me voy a dar paseos con mi novia, ese tipo de cosas. Es un buen consejo para no enredarse. Yo, yo soy el amo sí, enredarse. Si abres el libros, portátil para lo que sea, te vas a enredar. O sea, vas a acabar ahí. Le, antes leía mucho en iPad. Ahora vuelvo a leer en iPad, pero también o sea, leía en libros físicos para no tener un dispositivo electrónico. Eh, sí. Este tipo de cosas. Sí. Qué bueno. Bueno, pues muy buenos consejos de aquí, quien quiera que saque cosas, eh, yo me saco alguna. Ignasi, eh, ya para acabar del todo, si alguien nos escucha esto y es una marca desde España que quieren vender en Latinoamérica o quiere saber más del modelo, o lo que sea, ¿por dónde os puede contactar o por dónde sí. te puede contactar a ti? Bueno, en cubo con dos Bs de alta.com, ahí nos puede contactar. A mí en ignasi con S arroba cubo.com o, o por LinkedIn y encantados de, de explicarles más sobre nuestros modelos de importación sobre el mercado y este tipo de cosas ah, nasi muchísimas gracias por porque al final es una masterclass de e-commerce pues, e logística en latinoamérica y de, de multitud ah, de cosas, yo creo que es interesante <ríe> Pues lo dicho, que os vaya muy bien, lo vais a petar. A ver si volvemos a hablar en unos añitos y ya pues estáis en todos los países y, y me, contáis un, me cuentas un poco las batallitas que habéis eh, tenido, que seguro que van a ser súper interesantes. Sí, sí. No, muchas gracias, tío. Muchas gracias por la oportunidad y, y espero que sí. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.